Muy buenas, ¿cómo están? En los videos anteriores vimos cómo optimizar a Windows y cómo protegerlo y ahora vamos a ver un pequeño complemento sobre cómo acelerarlo aún más si todavía no te dio el resultado que estabas esperando. Hay algunas cosas que podemos hacer sin necesidad de programas. Eh, entonces lo que voy a mostrar ahora es qué está a nuestro alcance sin necesidad de descargar e instalar nada. En primer lugar lo que instalé es un medidor de CPU Es decir, el procesador Esto es lo que mide la, Desde la mitad hacia arriba El primer semicírculo Lo que mide es La carga del procesador Como se está haciendo esto, esto no es para nada recomendable Pero teniendo en cuenta Que la máquina que estoy utilizando Para grabar los videos Es la que tengo eh, Ya que este periodo de cuarentena No me permitió Como mucha gente Prepararme debidamente eh, Lo que hago es Utilizar los recursos que tengo y optimizarlos como puedo Por algo, ahora estoy usando otra cámara que no se ve tan bien Que es la integrada en la máquina eh, Pero bueno, nada, estamos arreglándonos con lo que hay Y creo que está saliendo bastante bien este tema del canal de, de YouTube Ya obtendremos mejor calidad después, quién sabe Bueno, primer semicírculo indica el trabajo de la CPU o procesador Que está al 100% en la máquina Eso no es lo normal y eso no es lo que te va a pasar a ti, seguramente y el semicírculo de abajo indica la cantidad de memoria RAM consumida. Concepto muy importante aclarar. Mientras yo tenga la cámara web encendida, tenga el OBS Studio aquí abajo capturando todo lo que pasa en la pantalla, eh, el consumo de RAM y el consumo de CPU van a ser un poco altos o bastante altos. Es decir, que este video te va a mostrar Cómo hacer disminuir la carga de hardware de todo el sistema Pero no te lo va a mostrar en, te lo va a mostrar en tiempo real Pero con un margen de error determinado ¿ah? Hacia arriba Porque yo eh, no tendría que, estar filma, tendría que estar filmando con un celular La pantalla de mi computadora Si quisiera mostrártelo en tiempo real con los datos exactos Pero bueno, esto se va a acercar bastante Y a ti te va a salir perfectamente bien En este caso es a mí a quien no me va a salir como yo espero Así que va a ser aproximado el resultado. El consumo de memoria RAM, independientemente de cuánta memoria RAM tenga yo en el equipo, en este equipo eh, hay 4 GB instalados, que, es, que es poco en realidad. Pero lo tengo optimizado para que me rindan esos 4 GB. ¿sí? Está en un consumo del 60%. ¿sabes? O sea que aproximadamente 2 GB y, y medio, digamos, o 2 GB y pico ya están este, siendo utilizados Así como está el sistema Vamos a ver Cómo hacemos de crecer eso Lo que vamos a hacer Es buscar el icono Equipo eh, A mí me gusta Dejar los iconos en pantalla Para cuando los necesito Entonces lo que voy a hacer Es primero que nada Establecer Dejar los iconos en pantalla Lo que yo preciso En vez de buscarlos acá En el menú de inicio En vez de hacer así Y buscar lo que yo necesito ahí ¿tá? Lo que voy a hacer es Es un entrevero ese menú de inicio Lo que voy a hacer es Ir a eh, clic derecho en el escritorio, en un área libre, no sobre un icono, sino en un área libre. Personalizar. Eh, voy a ir a temas. Voy a esperar a que esté listo el, el panel de configuración, porque todavía no me permite escribir móvil. Voy a ir a temas aquí. ¿sí? Y en temas, lo que voy a hacer es ir a buscar esta parte que dice configuración de iconos de escritorio. Voy a pulsar ahí. Y voy a elegir todas las opciones disponibles. ¿Ah? Voy a elegir equipo, archivo de usuario, red, papel de reciclaje, panel de control y voy a aceptar. Ahora voy a cerrar esta ventanita y veo que aquí me quedaron todos los iconos que acabo de eh, elegir para que queden en el escritorio. Muy bien. Ahora que tengo el icono equipo ahí, o este equipo, o mi equipo, dependiendo de la versión de Windows que estés ejecutando, voy a hacer clic derecho y voy a ir a propiedades. Ahí se me va a desplegar una ventana con propiedades del sistema operativo, a qué edición de Windows tengo, qué sistema operativo tengo instalado, qué procesador, cuánta memoria RAM, ven lo que yo les decía, 4 GB. Y acá voy a ir a... Configuración avanzada del sistema Me va a pedir la contraseña De el usuario administrador ¿verdad? Todo lo que implique Un cambio grande para Windows Tiene que estar protegido Por la tutela de un usuario administrador Como ya lo hablamos Entonces aquí voy a verificar que Esta ventanita se abra en opciones avanzadas Y una vez allí le voy a dar clic en configuración Todo esto que está acá tiene que estar desmarcado. ¿Está bien? En general, en general, están así, estos casilletes. Todos marcados. Entonces yo voy a ir y le voy a poner ajustar para obtener el mejor rendimiento. Eh, y voy a aceptar. En este caso ya estaba optimizado eso, pero eso es importante que tú lo sepas. ¿tá? ¿Qué hace eso en las máquinas lentas o en las máquinas en donde se busca un rendimiento óptimo? Eliminar efectos de transparencia, translucidez, degradado, ese tipo de cosas en Windows que quedan muy bonitos pero consumen eh, muchos recursos del sistema, más allá de los que ya consume Windows con su antivirus y todo lo demás. Así que eso primero que nada. Hasta ahí no necesitamos ningún tipo de programa, pero esto necesitaba decirlo porque me había quedado fuera del, del video anterior y dije, ¿cómo se me pasó? Bien. Evidentemente no va a cambiar nada, ni en el consumo de CPU, ni en el consumo de RAM Porque esto ya estaba hecho, pero aquí sí te va a, a cambiar Una cosa interesante, si no tenés un gadget así instalado en el escritorio Vos podés ir monitoreando los cambios así Vas a la barra de tareas, haces clic derecho, vas a administrador de tareas Windows ya tiene una herramienta integrada que te muestra el rendimiento del sistema Tú vas a, en vez de a procesos vas a rendimiento y aquí tenés la CPU está funcionando a un 100% Igual que lo que muestra el Galser La memoria está en un 2.5 de, de casi 4 Lo mismo que yo te había dicho recién Está un, más de un 60% está Así que ahí lo puedes ir monitorizando también Haces algún cambio, abrís esto Ves cómo quedó tu configuración Si te satisface o no Seguís ajustando, toqueteando Hasta que te satisfaga por completo Pero lo cierto es que también la puedes dejar abierta la, la, Esta ventana Y la vas minimizando y maximizando a medida que la precises. Yo la voy a cerrar por razones obvias, tengo acá un software que se encarga de eso. Bueno, eh, tenemos el programa Jetboost, primero que nada, que es lo que voy a mostrar ahora, Le voy a, lo voy a ejecutar y me va a pedir permiso de administrador. Este es un equipo que está bien configurado, por eso pasa esto. Eh, estos programas de optimización, eh, primero que nada, lo que tenemos que hacer es eh, observar qué es lo que van a hacer antes de que lo hagan. ¿tá? Entonces. Evidentemente, como el programador ya lo sabe, me pone una opción personalizar, en vez de acelerar solamente. Yo si confío en él, le pongo acelerar, pero yo, a mí siempre me gusta ser curioso y ver qué va a pasar antes de hacerlo. Entonces, personalizar. Tenemos... Uh... Aquí el programa nos debería mostrar algunos procesos que están ralentizando el sistema. En este caso no vemos ninguno o bien Windows todavía no permite su carga. Así que vamos a desplazarnos a servicios. En este caso vemos que no hay servicios para optimizar. No hay procesos para optimizar en esta primera pestaña. ¿tá? O no han sido cargados todavía. De repente el programa se toma un ratito mientras le consulta a Windows qué procesos tenés activos en este momento que sean innecesarios y Windows en el momento de contestarle se demora un poco o el programa no controla debidamente, pero yo creo que no hay, directamente no hay. Después volveremos a eso a ver si hay o no. Vamos a servicios, que esto es muy importante. Los servicios que se deben optimizar o, mejor dicho, inhabilitar, son todos menos aquellos que son críticos para el funcionamiento del sistema Te recomiendo que en el servicio cola de impresión Que al servicio cola de impresión lo dejes, lo dejes desmarcado ¿Por qué? Porque cuando le demos al botón optimizar En este programa Va a deshabilitar todos los servicios de Windows O sea, los programas que hacen cosas Programas de los cuales Windows se sirve para que se realicen ciertos procesos Los va a, inhabilitar a, o los va a deshabilitar a todos y no creo que tú quieras que convertir a tu sistema en un sistema que no puede imprimir, Está por impresora. Entonces, con la impresión, por más que pienses que no lo vas a utilizar y todo, conviene que lo dejes desmarcado. ¿tá? Que no entre en esa fase de optimización, que quede siempre encendido. Porque el día de mañana, hoy mismo o dentro de una semana, podés necesitar imprimir algo con una impresora tuya o impresora prestada o lo que fuere y no vas a poder. ¿tá? Entonces vamos a dejarlo así. Servicios no Windows que deben optimizarse. Adobe Acrobat Update Service. A mí no me sirve que Windows en cada inicio revise si el lector de PDF está actualizado. Es realmente ridículo y es totalmente innecesario. Por lo tanto, lo voy a marcar para que, para que sea eliminado del, del inicio de Windows. Cuando yo quiera saber si los productos de Adobe están actualizados, voy a ir al Patch My PC Home Update Y voy a actualizar todo, no solo el servicio de Adobe. Ah, esto no es, no es inteligente esa estrategia de Adobe, ¿está bien? Así que lo vamos a, a controlar nosotros al Adobe y no vamos a permitir que nos controle eh, los servicios de inicio AMD, lo que sea, lo voy a dejar porque mi procesador es AMD Entonces esto es algo necesario para que la máquina funcione correctamente El antivirus también, el servicio de audio también el Bluetooth. No, el Bluetooth lo voy a deshabilitar. No me interesa el Bluetooth en esta máquina. Si a ti te interesa, lo puedes dejar. Y si no, lo puedes marcar. Esto es un programa de activación de Windows. Porque mi, mi máquina es. La compré con Windows original. Luego lo que hice fue instalarle Linux. Porque yo no utilizo Windows. Y luego cuando quise instalar Windows de vuelta y quise activarlo con la misma clave que tenía antes. Microsoft me dijo que no podía. Así que, por las malas, le pasé. Un servicio pirata que lo activa Disculpenme, pero El sistema que está acá adentro es mío y yo lo pagué Si no lo puedo activar por las buenas Lo voy a activar por las malas, obviamente Así que eso lo voy a dejar El servicio TeamViewer no lo necesito hasta que lo precise Así que lo voy a dejar inhabilitado Es más, vulnera la seguridad en mi máquina ¿Está? Deja servicios abiertos de conexión remota eh, Sin sentido El Uncheck lo voy a dejar Y otros que tendremos por acá? Limpiar RAM está bien, limpiar portadapeles está bien, mejorar para juegos por supuesto, cerrar Explorer no, esto Explorer Excel debe estar eh, abierto porque el Explorer Excel es el proceso que hace que aparezcan los iconos en el escritorio, que aparezca un explorador de archivos para que yo abra y busque material. O sea, si vos matás el Explorer Excel en Windows, matás, matás al sistema, no, no, no puedes cerrar eso, así que eso lo voy a dejar aquí. Evitar que la actualización automática interrumpa el juego de trabajo. Me encantó. El sistema de actualizaciones de Windows 10 es deplorable. Es de, de lo peor que se ha visto en todos los sistemas operativos habidos y por haber eh, surgido desde que surgió Windows 10. Eh, incluso Windows 8 ya era bastante malo al actualizar. Hasta Windows 7 Microsoft venía haciendo las cosas bien. Con las actualizaciones y con otros temas. Pero ya en Windows 8 patinó... Remaló feo y en Windows 10 terminó de reventarse la cabeza con una roca, realmente. Así que bueno, vamos a dejar todo eso ahí. Vamos a ir a procesos por las dudas. ¿no? Nada, como está todo ya configurado, voy a ir al, al botón atrás y voy a darle acelerar. Y el programa va a hacer lo suyo. ¿eh? Espero unos segundos para disfrutar del máximo rendimiento de su ordenador. Excelente. Acá vemos que como todo programa prolijo Me ofrece la opción de restaurar O sea, de dejar todo como estaba No lo voy a hacer Porque confío en este programa de Jet Boost al, el, Voy a dejar por supuesto El enlace de descarga como hago siempre ¿sá? Así que voy a cerrar esto Ya la RAM Si vemos acá bajó Bajó considerablemente Estaba en más de un 60% Y bajó a apenas un 50% y algo ¿Ven? Ya empezamos a ver los resultados pero todavía tenemos un programa que nos va a ayudar que es el Razer Cortex este demora un poco más en arrancar y pide inicio de sesión y un montón de cositas más pero todo a todo eso lo podemos sortear y voy a mostrar cómo Bien. vamos a esperar un poquito más a que, se, a que se inicie el consumo de RAM puede llegar a elevarse porque cada vez que abro un programa el programa va a parar a la memoria RAM Sí. Nosotros no estamos trabajando directamente desde el disco duro o unidad de almacenamiento Estamos trabajando desde la RAM ¿Qué hacen los sistemas operativos? Windows, Linux, Mac Lo que hacen es, si vos ya invocas al navegador El navegador se transfiere del disco O sea, se hace una copia a la memoria RAM desde el disco duro eh, Y se ejecuta para el usuario Entonces, obviamente, cada vez que ejecuto un programa Estoy utilizando más y más y más memoria RAM el programa que acabo de iniciar es Razer Cortex, ¿tá? de la empresa Razer, que tiene buenos productos. Este, pasamos para, ya para recomendarla, muy buenas cámaras este, web para, para filmación en HD, y, y dispositivos para, para, para, para players, para gamers. Eh, bueno, bien, Razer Cortex cuando se abre, se abre así, ya pidiendo que inicie sesión, te registres, etc. Al parecer, ¿qué, qué, me sugiere, ¿qué me sugiere la parte intuitiva del programa? Que si yo no me registro, no puedo usar el programa. Bueno, eso no es cierto. Eso no es del todo acertado. Por tanto, este programa debería cambiar la interfaz de inicio para que la persona pueda usarlo sin registrarse, ni iniciar sesión, ni sospechar. Entonces, vamos a ponerle continuar como invitado. Aparte, la, los iconos de redes sociales confunden bastante. Ahí. El, el hecho de, de decir iniciando sesión. Parece que, que dependiera de algo en línea este programa, cuando en realidad no lo hace. Vamos a esperar a que cargue, por supuesto. Vean que el consumo de memoria está ya subió bastante, subió más de lo que, a más de lo que ya era. Recuerdan que era un 65, más o menos, hasta casi en un 70. Todo por lo que acabo de explicar del consumo de RAM de los programas. Aquí se muestra lo dicho. Dice, hola, estás usando una cuenta de invitado para tu software de Razer. Con eso basta para ver magníficas ofertas, cosa que no es lo que queremos hacer, y optimizar el rendimiento del sistema. Perfecto, entonces vamos a continuar como invitado. ¿Optimiza los ajustes de juego para tu equipo? No, vamos a cerrar esto. ¿No? Bueno, muy bien. Acá lo que tenemos que hacer, no, eh, lo único que, que les voy a recomendar es que vayan acá, a optimizador del sistema. Es, un, es lo único que realmente nos va a ayudar realmente a, a mantener un equipo de uso diario y uso común en muy buen estado Está junto con el JetRacer Vamos a, a utilizar el sistema y evidentemente a, vamos a darle a analizar para que eh, este programa, este, este muy buen programa Detecte todas las inconsistencias del sistema operativo, los cuellos de botella, las lentitudes, los atascos etc. Muy bien, entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos con el software anterior, vamos a ver, en limpieza del sistema yo no tocaría nada, ah, porque limpiar el sistema siempre está bien y vamos a confiar en este, en este software, ah, yo ya lo conozco, ya lo miré, no se preocupen por eso. Agiliza el sistema, sí, estaría bueno ver resultados del análisis para ver qué va a agilizar este software, como siempre me gusta tener el control de lo que estoy haciendo, Así que voy a ver resultados del análisis y voy a ver qué es lo que hace. Va a optimizar un navegador. ¿Cuál es? Internet Explorer. Me parece muy bien, me parece muy bien que optimice Internet Explorer. Aplicación total. Eh, ya, ya hablamos de por qué no hay que usarlo y todo lo demás. Yo no uso ese navegador. Eh, aún cuando uso Windows, tampoco uso Internet Explorer. ¿Va a optimizar Driver Booster? Eh, por las dudas no Porque Driver Booster es un programa que yo uso para actualizar los controladores de Windows Y me interesa que el programa tenga la información que necesite cada vez que la necesite. Por lo tanto K760 sí, es un programa de compresión de archivos que a mi modo de ver es el mejor eh, De hecho trabajo con este y no con WinRAR Hay mucho para hablar acerca del software destinado a Windows, pero bueno Vamos a dejar que lo optimice Vamos a darle a optimizar y ahí está limpiando, limpiando archivos, limpiando entradas de registro, como ya hablamos, agilizando el sistema, hecho, muy bien, bien, pronto, así que lo voy a cerrar, entonces ahora sí me quedó la máquina bastante bien optimizada, quedó la RAM en un 60%, ahora cuando reinicie eh, lo más sano sería ver que la RAM bajó su consumo, ¿ta? así que los espero en el reinicio.